Sí, el balón es de volgón, los otros los dejáis Y venís para acá, venga rápido Venís todos aquí A la a esta línea negra, una fila para allá Y mirándome, el balón aquí y... El balón es donde estaba Ahí mismo no te preocupes, Carlos ahí está, ahí. No, balón. Sí. Un balón Un balón Otro aquí sí. Otra fila aquí Aproximadamente de siete Siete por fila Siete por fila 7 por 10. 7 por 10. 7 por 10. Otro balón. Otro balón. Contar 7 por 10. Venga. Eh, el juego es, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es golpear el balón con, solo con toque de dedo hacia arriba de tal forma que el lo suficientemente fuerte para que el siguiente pueda eh, golpearlo, no hace falta que lo gol golpeéis en salto sino que lo podéis gol golpear apoyado, pero tenéis que estar muy atentos y muy rápido. vosotros giráis a la derecha, eh, a la izquierda, a la derecha, no, no, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha derecha. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. La vuelta, la realimentación de la fila, la realimentación de la fila es izquierda, izquierda, derecha, derecha. O sea, y que no quede mirando. Eh, cuando uno le da así al balón, no se queda así mirando a ver si su amigo le da. Sino que se va rápido para atrás. ¿De acuerdo? Eso es algo fundamental. No sabemos la razón, pero la gente abre la boca y se queda así. Venga, vale. Venga, rápido. Venga, rápido. Rápido. No te puede quedar el segundo así parado esperando a que venga la pelota. Tenéis que estar todos súper activos para darle y rápidamente hacia atrás. Si le dais el balón un poco más alto, le dais más tiempo al, al compañero. Si le dais muy fuerte y bajo, el compañero no le va da a dar y no les vale con el pie. Esta es la primera opción. Los, los objetivos de consecución van a ser golpear cada uno de los compañeros del balón y el objetivo meta va a ser que la fila completa, o sea, completar toda la fila no golpes, ¿de acuerdo? Si lo completa el último, como bueno, muy bien, pero es que parece que es complicado que o seáis capaces. Venga, vamos, rápido a ver si sois capaces. ¿Es soy bajita! ¿eh? ¡El segundo! O sea, ni el segundo, venga, vamos. Ah. la frase, con lo mal organizado que estáis, por favor decidme quién organizó el año pasado los sobornos al profesor o profesora de voleibol porque es que no sé cómo aprobar no, no dais una no dais una no dais una es que vaya el toque de dedo lo tenemos más ¿eh? a ver paramos Paramos, tal y como estáis, estas dos filas van a querer ganar. Y estas dos filas a querer ganar. A ver, a Vamos a buscarme pecho niño. Una cada Ahora... El, el objetivo aquí es llegar al final de la pista de baloncesto o un poco más, pero no es subirse en la mesa de forma de ordenador. ¿eh? Ese no es el objetivo. Vosotros sí podéis llegar hasta el final hasta la pared. pero básicamente esto es lo mismo que estábamos haciendo: golpeo de dedo Pero tenemos como fuera de juego No se puede, no se puede echar el balón hacia atrás y ningún puede estar por delante del valor. solamente se puede echar el balón o al mismo sitio, o al mismo sitio y hacia adelante ¿de acuerdo? la idea es, vosotros, la realimentación de la fila hacia, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la derecha la realimentación de la fila, por favor no que mirando, que he dicho, no que en el la gente sigue, miraba y se quedaba no, ¿vale? No vale golpear con el pie. O sea, si veis que no podéis, pues cogéis el balón y cogéis la línea de Objetivo de motor: para, para desplazamiento y golpeo, máxima velocidad. Objetivo de consecución: a ver, eh, ir ganando terreno, a ver hasta. Eh, ir avanzando en el terreno con los pasos, a ver hasta qué lugar llegáis más lejos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que vayáis diciendo, he llegado hasta aquí, y he llegado hasta aquí, Y el objetivo meta, llegar hasta el final. ¿Vale? Pues venga, empezáis. Empezáis ya. Venga. venga vamos rápido venga ya a ver si no saben ni que estaba ahí por eso es que es una sorpresa lo que pasa es que están es que tú no sabes delante porque se damos cuenta que ya, ya, ya igual <ríe> favor, que cuando entraron cuando están en tarde ¿no? Bien, bien. Bueno, ha cierto, pero bueno. Era, era por no darle a la cámara. Venga, rápido, que ya queda poco. Venga, claro, vamos estos, estos. ¡Venga, rápido! Por favor, venga, venid todos para acá, ya venga, que acabamos. El material, dejadlo en el carrito, el material, dejadlo en el carrito y donde hay una bola, traerles todas las bolas. Y... ¿Chaqueta roja? ¿Una chaqueta roja por allí? Ya puede si de todas formas lo que vamos a decir. Vale.